Hello my lovelies, ¿cómo habéis tenido la semana? A ver, espero que muy bien. Hoy es viernes y estoy terminando de maquetar todo el calendario. Es lo que tenía más o menos planteado para hoy, eh, terminar el calendario, terminar las ilustraciones, maquetarlo todo entre hoy y el fin de semana para, para la semana que viene tenerlo todo terminadito para poder empezar la promo. cosas como habéis visto eh, hace tiempo, a ver os voy a contar hace tiempo eh, me organizaba los meses a dos meses vista quiero decir eh, cogía un día, planteaba todos los, los objetivos O planteaba todas las cosas que quería hacer Y en un calendario de a dos meses Pues lo escribía todo y tal Así también para tener yo una idea de, de cómo organizarme mejor Y cómo aprovechar el tiempo Y que no me pille los dedos con, con ciertas cosas O con ciertos proyectos Y ahora no estoy haciendo eso Así que debería de empezar a hacerlo Porque sí que desde... Desde verano más o menos Me costó coger otra vez rutina Pero bueno, ahora como veis Eso, lo que tengo sobre todo planteado para este mes Es terminar eh, De hacer Ilustraciones que tengo pendientes de encargos De la tienda También tengo, eso, terminar el calendario Y quisiera Hacer como dos, tres ilustraciones Que voy a utilizar luego para hacer unas tarjetitas También quería hacer algún marca páginas Así de cara a la Navidad Y, ¡ay! Oh, que me pica el ojo <risa> y bueno pues nada si queréis venid conmigo, me acompañáis a hacer todas estas cositas ilustradas bueno supongo que como cada persona o como toda aquella persona que trabaja en algo que requiere como mucha administración, cada uno y cada una tendrá sus maneras de hacerlo y más o menos esta suele ser la mía yo empiezo los meses eh, como organizándome los grandes bloques que tengo de, de trabajo por delante. Y eso significa pues, que me establezco los días en los que voy a lanzar cosas nuevas de la tienda de Etsy, por ejemplo, o cuando voy a subir un vídeo, cuando tengo que grabar o cuando tengo que compartir cosas por redes sociales. Por lo general, para redes sociales me gusta... Eh, eh, Cómo actualizar o subir post los lunes y los jueves Intento cumplirlo, no todos, todas, todas las veces eh, llego a conseguirlo Porque hay veces que eh, publico antes o publico después Me pasa igual con YouTube porque mi idea al principio era grabar un vídeo a la semana y sí que es cierto que ahora me di cuenta de la cantidad de trabajo que lleva detrás y que solo puedo dedicarle las noches. Hay noches que para cumplir como con el, en la fecha y todo que me marco, me paso ca pues casi toda la noche ahí liada editando y, y mientras exporta y todo. Pero bueno, eh, más cosas Eso, me suelo organizar todo muy muy bien eh, Sobre todo porque me hace o me quita mucha carga mental Eso es importantísimo para eh, quienes estamos aquí trabajando en este tipo de cosas Que requieren tener en cuenta muchísimo, muchísimo Es muy bueno el tenerlo puesto y solo con un vistazo Por eso utilizo al principio los colores Porque luego, dependiendo de los grandes bloques al final veréis que, que lo subrayo todo con el color que le corresponde y tengo como así una idea muy, muy visual de, de qué viene después, en qué tengo que pensar, qué tengo que empezar a preparar o qué tengo que terminar. Bueno, esto es un pequeño break. También, aparte, eh, perdonad por esto, me suelo poner cosas algo más personales, por ejemplo, yo tengo que tomar dos veces al mes eh, la vitamina D, porque aparte de vivir en un país donde apenas hay sol, eh, también lo tengo que tomar por la esclerosis múltiple, que bueno, ese es otro tema. Pero entonces es algo muy muy importante, que a pesar de ser algo, de ser algo personal, lo suelo agendar para que no se me olvide y tenerlo siempre muy muy presente. Eh, los días off también a veces los, los organizo incluso Y lo que pasa es que eso sí que depende un poco de Pues yo que sé, de cómo me ha ido la semana Al final sí que en ciertos puntos Tengo un poco más de libertad de elegir el día que quiero descansar O cuántos días seguidos quiero trabajar Y pues nada, al final es eso Coger todos los coloritos Rellenarlo todo muy bien y pues nada cada día pues solo tengo que echar como una hoja para atrás, mirar el mes completo, ver cómo ha quedado y ver eh, y seguir pensando en el siguiente paso que tengo que dar pero está casi todo listo jo, he adelantado un montón de trabajo y ahora mismo nada ya prácticamente queda solo que me llegue el papel ahora con el fin de semana adelante seguramente claro hasta no sé el lunes o martes por ahí no me lo puedan despachar pero bueno por lo menos ya está todo como quería y, y así bien cerradito <risa> eh, más cositas el... ah porque no sé si grabaré eh, os voy a mostrar porque hay una celebración que en Inglaterra se, se celebra como quien dice Es eh, muy muy importante y muy conocida y la gente participa un montón Y es el Bonfire Night, vale, es acerca, bueno, la pelea de V de Vendetta va sobre la temática Y es que se conmemora que hubo un intento de golpe de estado como en el 1605 el 5 de noviembre de 1605 y fue un, un intento de atentado para destruir el palacio de... Westminster... West Westminster... Westminster... de Westminster... <risas> como fuera, eh, desde entonces el intento de atentado fue un mm, fracaso y desde entonces se conmemora con eh, por todos lados fuegos artificiales, hogueras se hacen comida especial como las manzanas de caramelo las jack potatoes. Y, y así, entonces, cuando sea os voy a grabar porque sí que la verdad es que, a ver, es bastante chulo de ver, es muy muy bonito, la ciudad entera está llena de fuegos artificiales, tal. A ver, tengo como los sentimientos encontrados porque sí que es cierto que, bueno, a nivel visual es muy chulo, muy bonito, la gente se reúne, eh, las, eh, los barrios hacen, eh, o en cada área, por ejemplo aquí en Bristol en cada área o en cada barrio hacen sus propios fuegos, sus propias hogueras y es como un día de comunidad, un día de, de unión así entre la gente, pero por claro, por el lado contrario, eh, no sé, sufro mucho otras veces que he estado, bueno, los dos años anteriores, que he estado, sobre todo cuando hay fireworks, cuando hay fuegos artificiales, porque no en todos los sitios hay, en, o no en todos los barrios, sino a lo mejor solo hay hogueras, o hogueras y, y fuegos artificiales, y es que me da mucha cosa por los animalitos... Sí que llega un momento en el que hay mucho mucho ruido y sobre todo te pilla más o menos cerca como este año en esta casa nos va a pillar cerca Que aquí al lado hay un parque enorme donde eh, hay un, va a haber uno de los puntos fuertes de, del Bonfire Night Y yo sufro un poco porque eso por los bichitos y por ejemplo claro como ya es la época eh, todas las tiendas han empezado a vender los petardos, los fuegos artificiales con lo que ya hay gente por ahí tirando y eso ha significado que eh, ya el gato ha reaccionado no muy bien a alguno de esos ruidos cuando ha sonado por aquí por la calle. No sé, me da un poco de cosa, la verdad, por eso, porque yo no sé si eso al final quedarme, aquí, eh, no sé, aquí con el gato o algo, porque no quiero que se ponga muy nervioso, no quiero que intente escapar o que intente esconderse y se haga daño o alguna cosa así, porque ya ha habido eso, un, una reacción así por parte del, del pobre animalico, un poco, un poco rara pero bueno, oh, a ver qué será, de todas formas, eso, voy a intentar salir e intentar grabaros para que veáis más o menos cómo es, porque es algo que aquí en, en Inglaterra se celebra muchísimo y, oye, pues quien quiera venir a visitarlo otro día o que esté por aquí por las fechas y quiera, bueno, no es solo en Bristol, obviamente, si vas a cualquier otro, otro sitio lo va a ver igual, así que, pues nada, espero que lo disfrutéis y... ¿Cómo vais? Ya fue el Bonfire Night super chulo, la verdad es que estuvo bastante, bastante bien, a pesar del frío. <risa> Porque sí que cuando salías un poquito fuera de, de lo que era la hoguera, madre mía, <risa> no veas cómo se notaba. Pero bueno, ahora estoy haciendo los mock-ups para el calendario y también el cómo va a ser el packaging. He conseguido unas... mirad. he conseguido como estas etiquetitas que vienen con este filo así doradito que son de papel reciclado no sé cuantitas, guay y luego también venía con este o sea esto... tengo un desastre de, de escritorio que no veas, a disculpar el desastre pero también tengo este a ver si se enfoca como esta cuerdecita tan bonita, así doradita Mirad, estos son los elementos que voy a utilizar para hacer las fotos del calendario eh, Ahora mismo, ojo, hacía un día como de sol estupendo Y ahora le ha dado por nublarse Y bueno, ahora tengo peor luz Que esto es un estrés siempre, lo de la luz Ahora mismo está la cosa uf, ya complicada Pero bueno, había pensado colocar así como una ramita por aquí Esto no, yo creo que no lo voy a poner Pero bueno, es lo que voy a utilizar para el packaging Ay, es tan mono por aquí también voy, tengo estas hojitas que son secas, las tengo secando desde, desde ya hace bastante tiempo y por eso yo creo que también le pueden pegar bien. Tengo esto que es artificial, aunque no sé si le va a encajar mucho, porque tampoco es que sea de Navidad. A ver, lo saco para Navidad, pero tampoco es temática navideña, no sé. Estas hojitas que acabo de recoger están un poco ya machacaditas. Pero bueno, a ver cómo las puedo poner, que queden un pelín así. Luego, no sé si también poner, poner esta piñita también, no lo sé. Y luego, así a modo de papelería o de decoración, pues también unos clips. Ahora veré cómo hago las composiciones, porque ya os digo que ando un poco ahí en duda. Esto es eh, lo que va a ser el mock-up. Vale, pues este es el papel que estoy utilizando. Es un papel de 150 gramos. ¿Como? Eh, ¿150? Sí. Y, y pues nada, la verdad es que está bastante bien. Es sin mucho brillito. Y la verdad es que estoy así contenta. Voy a hacer algo que es una primicia mundial. Porque tengo por aquí ya impreso el, lo que sería la portada. Y así... Pero eh, al menos quedaría joven <risa> qué ilusión! De verdad joy. No sé, es que creo que queda Que queda bonito Y queda, no sé, cookie Así un poco como yo quería Pero bueno, no me enseño más Que, que es primicia mundial Ya os digo que Uy, me piso esto Ya os digo que para cuando saque El, el vídeo Sí para cuando saque el vídeo ya estará el listing ready, tope ready en Etsy Así que pues nada, me voy a poner a colocar, me voy a poner a hacer unas fotillos Aparte de unas tarjetillas que también me vengo para acá porque yo creo que así si me veis un poco la cara es más dinámico aparte de eso, tengo eh, preparadas con eh, los diseños que visteis en el vídeo anterior, unas cuantas tarjetitas que voy a sacar también para, para navidad, como de regalo y así lo de los stickers, lo tengo todavía en duda, lo tengo en duda pero lo estoy ahí trabajando, me tengo que decidir ya, pero bueno, eso es todo lo que tenía así planteado para estos días, eh, yo creo que estoy llevando el tiempo bastante bien y nada, espero, jugar que os guste un montón y que lo disfrutéis y sobre todo que lo disfrutéis tanto como lo pronto yo haciendo lo que me lo paso pipa y no sé qué más pues poco más y esto ha sido todo por este vídeo, espero que lo paséis muy bien durante la semana, espero que hagáis cosas súper increíbles y si no son un súper increíbles, bueno, pues por lo menos que tengáis buen ánimo de pasarlas. Eh, a ver, como se viene diciendo, así tradicionalmente, darle al dedito arriba porque así yo me voy guiando de qué es lo que más os gusta. Dejadme en comentarios también cositas o más cosas que quisierais ver acerca de Bristol o acerca de Inglaterra o acerca de Ilustración. También, eh, si le queréis dar al botón de suscribir, pues también me ayudáis un montón a que esto siga así creciendo y que se siga conociendo. Y por último, darle a la campanita para que YouTube os, os avise acerca de cuando subo los vídeos. Y eso es todo por hoy, así que nada, espero que lo paséis muy bien. Nos vemos dentro de muy poquito. ¡Chao!